A grabar Ivana esta clase está siendo grabada de nuevo bueno los últimos 10 minutos que nos quedan ya prácticamente en 10 minutos estamos concluyendo cuando terminemos esta esta página que está aquí ¿eh? Eh, ya cierro esta grabación ok me estás okay. escuchando Ivana sí yes Ok, está siendo grabada otra vez. ¿eh? Son apenas 5 o 10 minutos, no más. Ya vamos sí, a terminar esta aquí. página. ¿eh? Eh, eh, nos ha retardado tanto que okay, eh, sí. ha sido este problema de la falta de conexión. Pero una vez que nos hayamos conectado este bien el Internet, pues yo buscaré solucionar mi, mi problema acá, pero cada quien ha de solucionar su problema eh, a, a conveniencia en su casa, ¿ok? Sí, por su propio medios. Bien, voy a compartir de nuevo, okay. Ivana, eh, la página donde estábamos. Y lo muy bien, uh -huh. va, muy bien eh. okay. va muy bien. Y esa es la idea, va muy bien. Voy a compartir sí. esto. Uh, ok, what do you say? I continue in English. What do you say in number three? Okay. Tell me something about this woman, okay? What are the correct answers for Miss Taylor? Tell me. She is the teacher in room 203. She is the teacher in room 203. That's correct. Tell me a second sentence for the green woman who is Miss Taylor. Um, she's is Peter's teacher. She is Peter's teacher. You are correct. She is, this one here, she is Peter's teacher, okay? So, it should be written here, okay? okay? Now, what is okay. the last one here? The last one here. Tell me, which is the last one? Only one is left. Uh, one is left. Her last name is Taylor. Her last name is Taylor. Excellent, excellent. Her last name is her. No, no, no, no. This is not correct. This is not correct. I made a mistake. Okay, her last name is Taylor. No, Professor, usted ha que no era. Eso. Her room is 201. Es donde decía, her last name is Taylor. Her last te name te is la Taylor. De okay. La de Moliera. Moli era... Ah, okay, good. The correct answer here is not her last name is Taylor. Her last name is Taylor, is the black one, okay? Is the black one. This here. Her. Teacher, is Miss Taylor, Molly. Her, her teacher is Miss Taylor, is Molly. Her teacher is Miss Taylor, is Molly. Her teacher is Miss Taylor, is Molly. Molly is the black one. Molly is, is the black one. So this should be placed here, right? Here, you are right. Excellent, that's excellent. That's excellent. Three are left. Which are they? The red ones, okay? The red ones. The red one is Mrs. Smith. Mrs. Smith. This is Mrs. Smith. Mrs. Okay. Smith. So which are they? The first one, which one is it? She's not Molly's teacher. She is not Molly's teacher. She is not Molly's teacher. What is the other one? Her room is 201. Very good. Her room is 201. It's room 201. And the other one is? Her last name is Smith. Her last name is Smith. Okay. Está excelentísimo porque mira que yo me equivoqué acá y tú me corregiste cuando yo estaba aquí. Her last name is Taylor. Es esta, esta que está aquí. Her last name is Taylor. ¿Ok? Y en Molly, en las tres eran She's Peter's Classmate, Her Teacher is Miss Taylor, y She's not a teacher. Uh, ¿Ok? One, two, three, four. Four for her. ¿Ok? So no questions, no problems, No no hay preguntas, no hay nada que aclarar, todo está bien. ¿Sí o no? Todo está bien. Todo está bien, ok. Yeah. So, mira, para la próxima clase, porque ya no me da tiempo de más nada, yo suelo poner esto, un, un sticker, una especie de calcomanía, ¿eh? y voy a ponerla aquí, ok. Que diga, que da a decir, Ivana, Ivana, and, este signo lo que significa es and, significa, okay. eh, Me, ¿Cómo es que se llama? Ay, Nayeli, Nayeli, Nayeli, ¿ok? Nayeli. Ivana and Nayeli. Es que como no la menciono, pues. Okay. No, casi no la he mencionado, sino para buscar que entre el clase. El lunes de la semana que viene, ¿ok? Repítelo conmigo. It's Monday. Repeat. Uh -huh. Monday. El lunes de la semana que viene. Ok, repítelo en inglés. It's, It's Monday. Monday. Ok. April, repeat April. Repeat April. April. April, okay. April. 18th, 18th. repeat 18th. Repeat it please. April 18th. 18th. Okay. 2022, 2022. April 18th. 2022. 2022. Como yo sé que los números son difíciles de aprender para los adolescentes, es mi experiencia, entonces todas las horas de clase ustedes tendrán que decir la fecha. Para que cuando llegue el momento, que va a ser en la unidad número 5 o 6 de este libro, cuando llegue el momento de aprender las horas, los números, okay. las fechas, ya ustedes lo tienen claro. ¿Me explico? Van a ir poco a poco. Fíjate en lo que va aquí. Okay. Estamos en la página, a ver, estamos en la página número... Ya voy a poner el mouse aquí. Voy a cerrar esto que está aquí. ¿Está viendo? Y dice aquí que estamos 4. en la página 4. ¿Eh? Si paso dos páginas más, terminamos el, el video. 5 es la próxima. ¿Eh? Ya paso a la siguiente. Mira lo que pasa. Ya pasaríamos a la unidad número 2. Pero cuando lleguemos a este punto, yo quiero que te claro ¿Eh? en cuenta y también Nayeli que va a ver este video. Cuando terminemos la página que sigue, que es esta... Ok, Nayeli, tú tienes que preparar estas dos que no viste aquí, sino con ayuda de Ivana. Ok, esta página y esta la tienes que preparar para la próxima semana, para el lunes. ¿Por qué? Porque cuando terminemos esto, vamos a ir al Student Book en la unidad número 1. Ok, por ahora... Como puedes observar, okay. he puesto nada más que un sticker, una calcomanía aquí, que nos recuerda que es en la fecha de inicio, uh -huh. el primer día, es el 18. Y espero que ustedes tengan más compañeros porque voy a llamar a ver quién les acompaña, además de Nayeli. Y Nayeli, espero que resuelva sus problemas de audio y video, y de computadora o de okay. laptop. Bueno, muchas gracias Ivana por compartir y espero que Nayeli, que me va a escuchar en el video, solucione sus problemas, así sea, Dios quiera. Nos vemos el lunes si Dios quiere, Ivana. Saludos a tu mami, a la señora Ana, ¿ok? Y a tu padre también que está haciéndote este gran favor de, de pagarte estas clases. A, a señor U, U, cómo es que se llama tu padre? ¿What? Perdón. Warren. Warren, okay, Warren. Saludos Warren. entonces, Warren. Que le vaya bien, bueno, le vaya bonito, feliz fin de semana y feliz, feliz Semana Santa. Bye bye. <laughs>